Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles a todos ustedes que leen y escuchan El Ciudadano. Hoy le damos la bienvenida y me da mucho gusto saludarlo al doctor Manuel Corona Galindo. Él es investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Manuel, bienvenido. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Flor, por la invitación. Bien, Manuel no es poblano, aunque sí es poblano. A ver... Él nació en Querétaro, pero ¿cómo es el asunto? Mira, cuando voy a conferencias, y esta es una entrevista especial, digo que soy queretano de nacimiento, salmantino por registro y cholulteca por adopción. Llegué aquí en el 85. En 1985, tú eres egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí. de la UNAM. Orgulloso Puma de la UNAM. Así es. Estudié la prepa y filosofía en Querétaro antes de entrar a la UNAM. Uh -huh. Llegué a la UNAM el 1 primer, de marzo de 1971. Hice, hice mis estudios de, filos de física en la Facultad de Ciencias. Pero tú, cuéntanos, de niño, ¿te imaginabas como físico? ¿Te imaginabas en la UNAM? ¿Te imaginabas estudiando una carrera y después salir al extranjero a hacer la maestría, el doctorado? No, o sea, yo soy hijo de ferrocarrilero. Fue, fui transhumante desde pequeño. Entonces, yo recuerdo las conversaciones entre mi padre y mi madre, pues ya cuando yo me acercaba a los seis años... Mi padre le dijo a mi madre que se tenían que bajar de la cuadrilla, o sea, yo andaba en un vagón de ferrocarril, medio un va vagón de ferrocarril. Recorriendo los caminos. Sí, porque mi padre en ese tiempo era reparador de vía. Entonces nos bajamos en Polotitlán y en la estación del tren. Y de ahí hasta el pueblo de Polotitlán, Estado de México, había tres kilómetros de distancia. Ahí comencé mis estudios, pero yo jamás pensé en ser astrónomo. Naturalmente se dieron cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, no teníamos luz eléctrica. Nos iluminábamos la noche con velas. Era muy romántica la cena. Muy senda. bonito. Pero mi padre nos sacaba al patio trasero de la casa... Y yo admiraba el cielo Y le preguntaba a mi papá qué eran esos puntitos Luminosos que se veían Él me decía que estrellas Y yo le preguntaba que cómo se llamaban Pues él me decía que no sabía Lo único que tenía como referencia eran los tres reyes magos Y eso me decía son los tres reyes magos No me inquietó en ese momento dedicarme a estudiar sino que solamente me preguntaba ¿y qué habrá ahí? ¿por qué se habrá formado esto? y si le llegué a preguntar a mi papá pero yo nací en, una, en el seno de una familia religiosa y entonces él me decía porque Dios lo creó mi, en contraposición mi madre cuando salíamos con ella y yo le preguntaba me decía hijo Ve a la escuela y estúdialo. Sí. Qué buen consejo. Sí, buen consejo. No me avergüenza decirlo. Mi madre era analfabeta, pero sumamente inteligente. Claro. Sí. Entonces, yo recuerdo que estando en Alemania, en una ocasión recibí una carta con una letra completamente diferente a la de mis hermanas, a la de mi padre. Y, en, y comenzaba así. Gerard, querido hijo mío, me cansé de pedirle a tus hermanas que me escribieran mis cartas. Y dado que tu, ti, tu hermana Paula, que estudió para maestra, vino a dar clases de servicio, a hacer su servicio social al rancho del ahorcado en Querétaro, yo fui a aprender a leer y escribir para escribirte yo misma. Qué Mis maravilla. O sea, fue maravilloso. Qué maravilla. Fue maravilloso, ¿no? Esto que te acabo de decir de mi madre para mí fue de alto impacto porque eso, ese, ese empuje que tenía mi madre, pues eso, pues lo succionas como niño. Sí, desde luego. Sí. Y eso me ayudó. O sea, esa respuesta aparentemente intrascendente de mi madre me impactó. ¿no? Y entonces es evidente que tú, a través de ese consejo, lo que querías era pues, comenzar a estudiar y saber, esa curiosidad infantil de saber qué había en las estrellas o qué eran, o si tenían algo adentro. O, eso no vino sé. después, uh -huh. eso vino después. Te estoy hablando de cuando estuvimos en Polotitlán, después nos mudamos. Uh -huh por acuerdo entre papá y mamá, a la griega. La idea era llegar a Querétaro. Sí. Pero llegamos a la griega y entonces ahí, te voy a contar algo, a mí para mí fue dolorosísimo. A mí me gustaba mucho a ese nivel la aritmética y mi padre me preguntó una vez, dijo, ¿qué es lo que más te gusta de lo que vas a aprender?, y me dijo la aritmética, le dije la aritmética, papá, me da mucho gusto, hijo. Y después de otras cosas que te dejan de tarea, yo le preguntaba. Pero ahí en la griega, yo iba en segundo año de primaria, me dijo un día, papá, hijo, yo ya no te puedo ayudar a contestarte las preguntas que me formulas, tienes que estudiar por ti mismo. Fue para mí impactante, porque que te diga tu padre eso, que es el reflejo de tu familia, lo que quieres hacer. Sí, una de las personas más importantes de tu vida, o la más importante. no Y entonces empecé solo, a estudiar, a buscar, a buscar la respuesta a los cuestionamientos que yo mismo me formulaba. Entonces, tú vas a Alemania, Recibes esa carta maravillosa estando en Alemania, carta de tu madre, y después vienes a Puebla para estar en el INAOE, a partir de 1985. Yo quería hacer en ese momento grupos de Lee, teoría de grupos de Lee para aplicarlos a, a física, porque... O un maestro formidable que tuve en la Facultad de Ciencias también fue Héctor Vázquez Briones. Entonces, de Vázquez Briones y, y Fermín Viniegra aprendí los grupos. Entonces quería hacer eso como tesis doctoral. Pero Heinz Denen, el director de tesis doctoral, me dijo, no Manuel, en México hay un excelente Instituto de Astronomía, y usted tiene que pensar en que tiene que comer. Claro. Y entonces yo le sugiero que haga algo que tenga que ver con la astrofísica. Y así fue como escogí hacer un modelo sobre generación de galaxias. Ese, alrededor de ese tema versa la tesis doctoral. Las galaxias. Uno se imagina la galaxia como algo casi, casi como un cuento, ¿no? O sea... Claro, quien, quienes no tenemos conocimiento de, de, de cómo se mueve una galaxia o dónde está ubicada o cómo, cómo estudiarla, ¿no? Pero eh, tú, que has dicho, yo soy cosmólogo. ¿Qué es un cosmólogo? Mira, a final de cuentas, a los cosmólogos nos inquieta averiguar las posibilidades de creación del universo. Bien. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que yo ideé como tesis doctoral pues fue una sopa de radiación, de luz, con un poco de protones y electrones. Una de las cosas muy importantes que, que, que tú has hecho, y creo que es fundamental para ti como científico y para la institución en la que tú estás, es la formación de jóvenes investigadores. Ustedes son una institución que se dedica, de hecho yo creo, a formar científicos. No solamente pueden estudiar una maestría o un doctorado, sino que tienen una orientación hacia la ciencia que les permite ser científicos. Mira, yo estoy en el INAOE porque tengo libertad de cátedra. Eso para mí fue no, maravilloso. Claro. Me encanta dar clases. Participo en el posgrado de astrofísica. Sí. Ahí doy el curso de métodos matemáticos con mi colega Lino Rodríguez. Pero también tengo las manos metidas en una maestría que, sobre enseñanza de las ciencias exactas. Esta segunda maestría está dirigida a profesores de física, matemáticas y computación y se acercan al instituto a algunos a adquirir nuevos conocimientos sobre estas materias y otros para mejorarlos. Voy a establecer la diferencia, si los mejoras entonces, en el momento de transmitir el conocimiento, es más preciso. Y si no lo tienes, entonces vienen al instituto a adquirirlo. A mí me encanta esta labor porque en un centro de investigación como el nuestro, esta labor me parece de alto impacto, porque es devolverle a la larga a la sociedad No quiero, mejor rectifico, no devolverle, sino retribuirle pues no todo el presupuesto que nos dan para operar, pero sí algo, Una parte, ¿no? ¿no? Una parte, ¿no? Claro. Transmitiendo conocimiento a los profesores que después le van a transmitir conocimiento a los hijos de los ciudadanos que pagan los impuestos para que nosotros podamos hacer investigación. Sí. Por eso ahí, me, o sea, tengo las manos metidas en esa maestría, por esa razón. Y además porque me encanta dar clases, ¿no? Una de las cosas que, que son interesantes es platicar con los científicos porque muchos se han quejado de la pandemia y de que han estado encerrados y de que ha sido horroroso dar clases en línea y, y, y de que es horroroso no poder salir. Y hay otros, como tú, que en la pandemia vieron la oportunidad de ponerse a escribir, de ponerse a pensar de ponerse a, a hacer nuevos proyectos de muchas otras cosas. Así que para ti no ha sido horrible la pandemia? No, para es mí Es decir, no. el encierro. No, yo la disfruté y la sigo <risas> disfrutando porque. Mira, te explico. Yo salí. Del INAOE. El 17 de marzo Pues cuando nos van? del 2020 del 2020, ¿no? 2020, 2020 del 17 de marzo, pero dejé todo en la computadora del instituto. Estaba estaban dos artículos escribiéndose y los dejé con la intención o con la impresión de que en do, una semana llegaba. Y sí, mira. Y los acababa y no he podido. Entonces, ya en casa pues mi biblioteca personal es bellísima y entonces me puse Y ahí la tienes. Ahí la tengo. Y entonces me puse a preparar a, pro, a gran profundidad el curso de metodología y escribir artículos sobre divulgación y una protonovela. ¿Por qué protonovela? Porque dentro del curso de metodología tengo que enseñar a los profesores a escribir bien en redactar. este idioma, a redactar. Y entonces, primero me puse a estudiar pues, el uso adecuado de los signos de puntuación. Por fortuna, desde que estudié primaria, secundaria, prepa, siempre tuve excelentes profesores. No tengo tan mala ortografía. Se me escapan algunos acentos, ¿no? Sí, pero la ortografía no es mala, pero perfeccioné todo el proceso de redacción. Entonces a eso me dediqué. Y escribí un documento que yo bauticé Oda a Doña Pancha y a Chelo. Doña Pancha era mi mamá uh -huh. y Chelo mi papá. Y ahí escribí... Sobre lo que yo recuerdo, y, y es mi parte familiar, ahí está. No he tenido tiempo para estudiar, para escribir, más para llevar esto a una novela. Eso es un proceso que va con el tiempo, pero ya tengo la parte inicial. Y ahí vas a sacar la parte de científicos cuentistas, ¿no? Ah, espérame tantito. El año pasado, sí, a mis estudiantes que son profesores de matemáticas a nivel de prepa y profesional, escribieron cuentos eh, que se mandaron a concurso para ser publicados con motivo del 50 aniversario del INAOE. Y ya en la maestría, en este núcleo académico, mi jefe es Roberto Romano, y yo le pedí que preguntara por esos cuentos. ¿Por qué? Porque una de las alumnas del mismo grupo dijo que hay una revista publicada por los SH de la UNAM que los podía o podría publicar, pero en este momento están en los dominios del de INAOE. Del y mientras el INAOE no decida qué va a hacer con ellos, nosotros no podemos mandarlos a publicar a otra revista. Pero seguramente en poco tiempo decidirán. Roberto nos comentó que en la reunión de hace dos semanas, él preguntó y le dijeron que va por buen camino, que están en ese proceso. Yo no sé, ya no estoy metido en la organización porque esto debería ser un periódico en línea y dentro del servidor del instituto. Y de la página. De y la que instructor. ahí estuvieran también los cuentos. Y ahí estuvieron. Y seis cuentos de mis alumnos fueron seleccionados. Perfecto. Entonces tienes razón. Y eso a mí me recrea. ¿Cómo no? Sí. ¿Y tú sigues teniendo planes como investigador, como científico, pero no piensas en el retiro, desde luego? No, no por el momento. Por eso me cuido mucho. Mientras el cerebro me siga funcionando y bien, seguiré trabajando. Pues ha sido un gusto, de verdad, me da mucho gusto que hayas estado con nosotros en esta entrevista, Manuel Corona Galindo, doctor del INAO, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Muchas gracias por tu presencia. Ha sido un placer y vine con mucho gusto, Flor. Muchas gracias a todos ustedes que leen y escuchan El Ciudadano. Muchas gracias al equipo de producción y edición, a todos mis compañeros, y los invito a que nos sigan escuchando en estas entrevistas con científicos e investigadores de las diferentes instituciones de educación superior en Puebla. Soy Flor Coca Santillana y les deseo una excelente tarde.